Ciudadanos han denunciado por diversas redes sociales un aumento excesivo en la tarifa de taxi en esta ciudad del Calla en los horarios cercanos al inicio del toque de queda. La mañana de este miércoles, varios taxistas de esta ciudad desmintieron estas afirmaciones y aseguraron que personas ajenas a este sector se han dedicado a esta práctica aprovechando los permisos de circulación que son entregados para otros fines no son tacitas, esos son avivatos, vivos, ladrones. Los tacitas no trabajan después del, del toque de queda. Antes? antes sí, pero no hacen eso. Porque los tacitas aquí somos casi todos regulados por, por una base y no podemos hacer eso porque tenemos nuestra tarifa. Bueno, como te digo, yo estoy cobrando lo mismo. Eh, Quizás otros lo han hecho, pero yo hasta ahora estoy cobrando lo mismo a los, los clientes míos. Eso no es verdad. Eso serán algunos taxistas que no son taxistas. Porque según yo tengo entendido, hay perro que están en el filo y que sale a taxeaje. Cobran más, cobran mil pesos por el servicio y que hay 500. Que hay policías que dicen que andan taxeando después de la pandemia, de, de, de, de Toca de Queda. Porque nosotros no taxeamos. No taseamos porque no tenemos permiso para andar taseando. Y yo tenía permiso, pero yo no salgo a tasear, solamente para el trabajo que yo hacía. Pero los servicios, los taxistas son iguales antes del toque de queda, porque no podemos salir después del toque. No, eso es mentira, esos son piratas que andan ahí cubriéndose. Nosotros no hemos mantenido nuestra tarifa normal y nosotros respetamos la ley para que nos respeten a nosotros. Estamos, nosotros no cobramos, estamos cobrando toda tarifa normal. Nosotros ya a las siete y pico, ocho y pico de la noche, estamos en nuestra casa. Los que trabajan de noche, yo no trabajo de noche, pero respeto los horarios. Eso es mucha mentira. Eh, en realidad, las clínicas tienen, ellos han hecho una red de, de contacto mediante la clínica, porque tú sabes que hay pacientes que van y salen después de las ocho, de las nueve de la noche, después del toque de queda. Y desde la clínica le llaman a ciertos tarcistas que no conocemos en realidad quiénes son, pero que, están, que cobran hasta mil pesos a cinco esquinas y a tres esquinas. O sea, lo han cobrado, tú sabes, eh, de, eh, después del toque de queda. Pero nosotros realmente no tenemos eh, fehaciencia de, de esa situación, tú sabes. NTN, Arismendi la Antigua.